Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este instante estamos en dos. Así que vamos allá. Venga, vamos. Pero como que te ha pasado, pero si, si yo ni no siquiera no sé qué está pasando. Bueno, venga, tenemos que ir, gente. Entonces, tenemos que ir Ostras, espera, ¿qué? ¡Ah! Vale, no me acordaba de este, no me acordaba de este Entonces, no tenía que mirarlo, ¿verdad? Uh, uh. Ah, que no te miro, ¿vale? Oh, ¿Desapareció? De la nada ¡Desapareció de la nada! Pero, no veas, estamos con, con Goku Estamos con Goku real Oh my god, esto va a ser épico, papus con Goku, Go hola Goku, vamos Goku. Goku, Goku Ostras Viene, viene, viene, viene, viene, viene, venía ese, la imagen esa extraña, ¿verdad? Viene esa, viene esa, viene esa Dios, qué fuerte Eso ha estado fuertísimo ¡Ostras! Se me olvidó que no podía salir Vale, estoy aquí. O sea, no veo. No veo. No veo. Hola, Goku. Y este era un personaje. Vaya, vaya, vaya, abrazo. Bueno, sigamos. Estamos aquí. Así bueno Estamos en el principio y además. Eh, no me deja tener que encontrar esta llave. ¡Oh! ¡Curación! ¡Vamos más! Tengo buena suerte Tengo buena suerte Menos mal que tengo buena suerte esta vez Esta vez voy a ganar chicos Esta vez no voy a perder Me escondí? ¿o? No que se puede esconder Ay me puedo esconder chicos Hola Alemán Venga chicos vamos ah, Chicos a una nueva aventura Deeeeh Sabría decirte mm -hmm. Pues venga, te están buscando Las llaves Oh, encontró Goku, vamos Goku, Goku vamos Vamos Goku Venga, que podemos Que podemos, soy... que podemos Ah, vale, me pensaba que tenías que encontrar las llaves otra vez, jodines Fíjate. Eso no sé si significa algo bueno A ver, no se eh. puede hablar de dónde ahora Bueno, no, no que nada de bueno, adiós, uh, qué fuerte, Dios Ahora hay que encontrar la forma de abrir esto Era con una palanca si sí, me acuerdo bien ¿no? Ostras Ay odia las de altura Ah tiene los tiernos Joder Tranquilo ¿Por qué miras en todos lados? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? O sea, es que ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, ok, este pibe. ¿Y este pibe qué hace detrás? Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¡No! Suu, sí, sí. sí, sí. sí, vamos, vamos. Qué fácil, bro. ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que ver! ¡Ah! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Un cala Messi, un cala Messi! ¡Un calamessi, Messi! ¡Un calamessi. Cala Messi! ¡Un cala Messi! Intenta dispararla, intenta dispararla Pero Messi sigue, ni se sigue No consigue parar y... Gol gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Messi! ¡Toma pringao! ¡Vamos Goku! ¿Y dónde está el otro pibe? me dejé muerto no, sigue vivo, ¿verdad? No, ha muerto No ¡Eh! Sigue vivo, sigue vivo Vamos, tío, vamos Lo tenemos Lo tenemos Chamaco, encontraron ya la llave Oh, nines, siempre son los mejores ellos es Chamaco <risa> So, so, so digo eso. So Tío, ahí todo diciendo, ay, estoy súper nervioso, tío. Anda, vamos a entrar ya, callaos ya. Vamos a entrar ya. No qué miedo, ¿no? Oye, qué sé. Ah, bueno, ha salido corriendo eso. ¿eh? ¿Qué estaba saliendo corriendo? Ese. No sé por qué. Vale. Esto ya lo sé. Ah, ya he encontrado dos libros. ¡Ostras! Son buenos, son buenos. Son pros, son pros. Pero esta parte la odio. Esta parte recuerdo. Recuerdos que no querría recordar nada no más. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡De nuevo! ¡Pero bro! <risas> Dios. Perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Persián, espera! Es Tío, no sabéis lo de tiempo que me está tardando esto. Pensaba que esto iba a ser súper fácil. Bro, no, bro. No. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Se supone que era ciego, o sea, se supone que era ciego, pero igualmente puede hacer un montón de cosas. Por lo menos empezamos bien. Solo con cualquier movimiento te escucha, literal. Por favor, no vengas aquí. No vengas aquí. Lúpido. Please, please. Vale, me he estas cosas para que cuando me, cuando venga hacia mí eh, eh, no me pase nada. Vale, creo que había visto antes uno aquí. Sí, sí, sí. Yo, empezamos bien, ¿eh? Y empezamos bien, ya he encontrado otro. Empezamos bien. Man, what a good day. Ahora, eh, creo que él está mirando por el otro lado Creo que se ha encontrado eso Mira, a lo mejor hay uno que se ha saltado O voy por ahí arriba O voy a donde está él a ver si se ha saltado algo Yo creo que voy a ir por arriba Pero antes, voy a esperar a que se vaya No me voy a dejar salir Mira, como vengas aquí ¿Qué está aquí? No, no, no, no ¿Qué? ¿Cómo voy? No, no te levantes No te levantes ¿Pero qué haces, bro? eso te escucha con cualquier... Ah, mira, encontró otro. Otro, otro, veamos. O sea, que viene, o sea, que viene. Cuando vas corriendo es cuando te he Siempre que va corriendo es cuando te ha escuchado. Esa por aquí es mi Incluso agachado te escucha. yo creo que yo no, no me he escuchado. No, ¡Pero qué! ¡Pero qué, bro! Ok, galeones, estamos aquí otra vez. Y de verdad, no sé, no sé cuántas veces he repetido esto. Pero de verdad, no son pocas, no lo son, ¿vale? Esto, aunque parezca súper fácil, no lo es, ¿vale? No lo es. Si tenéis tanta suerte como yo ahora, no veas. Pero, bro. Lo que tiene de mal es que con pues solo cualquier momento cuando estás al lado, simplemente aunque estés agachado, siempre te pilla. Siempre corre hacia ti y no se supone que es que es blanco. O sea, se supone que solo tiene una boca. ¿Y cómo sabe dónde estoy, tío? ¿Cómo lo no sabe? Esto tiene que hacer un de juego o algo, tío. Mira. Lo peor es que muera la vuelta 100 imagínate. Por favor. Está corriendo, entonces es que me ha escuchado. Por favor. No entres aquí, tío. Que no quiera hacerlo de Amari. No quiero hacerlo, de verdad. Eso da, da re pelus, tío. Da re Por favor, no. No me la hagas hacer. No me la hagas entrar en de el Mario. Uff. Vale. Oye, oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Pero nos falta el papel, eso es lo malo. Nos falta el papel. Yo creo que ya está todo, ¿eh? Yo creo que ya está todo. Pues rápido. ¿eh? No, no, no me digas que. Dios. Oír lo del terror que pasó en ese momento. No sabía que estaba muerto. Sabía que ella iba iba a confirmar mi muerte. No, bro. No, bro. Uh, va a subir. Va a subir. Vamos, vamos. Oye, lo estamos haciendo genial, eh. Vamos a estar. Lo estamos haciendo genial. Vale, ahora es papel. Vale, dime que tengo todos. tengo ¿Un, un, un, un, un, ese, tengo ese, tengo ese no, me queda uno, me queda uno, me cago en todo me queda uno, me queda el pentágono ese para abajo no sé cómo se llama pero no me da tiempo de contarlo de cortarlo no queda tiempo bro no queda tiempo es solo un libro más solo uno más y que está por aquí aquí no he revisado ningún momento De aquí, ¿no? ¡Ah! Vamos, ¡Ah! lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Solo me falta subir ahí y poner código. No entres, bro. O sea, si entra es, es imposible que sea ciego. ¡Uh! vamos, 2000 de Q, 2000 de Q, 2000 de Q. Pero solo tengo que ir allí y poner código. Vale, primero tengo que encontrar código. Esto es de calcularlo, ¿vale? Eh, vale cero Ay, que otra 0 cero cero cero 0 cero 0 0 0 0 0 0 cero 0 0 cero 0 0 0 4 0 0 0 cero cero 0 0 cero cero 0 0 cero 0, 0, 4, 2 Vamos que me lo paso, vamos que me lo paso ¡Vamos! ¡Vamos! <tose> muy <tose> fin, bro! Mira, como pierda ahora Como pierda ahora Mira, voy a reventar la mesa Pero en una forma brutal 460 ya, ya, tío. Vale, es Ras, es Ras, tranquilo todo, es solo Ras no salgáis, nunca hay que salirse porque a veces aparentemente la de a veces ostras, esta habitación, pero en oscuras, Qué guapo, tío, que a veces aparece dos veces porque antes ha pasado. yo ¡Qué guapo, no! Qué guapo, esto es lo serio. Lo que pasa es que la ha puesto en oscuras a ras. Cuando aparece, cuando aparece lo pone a oscura, así que está arruinado. Pero me han dicho que ambos no. Así que da igual. ¡Uff! Uh, ¿Qué no pasamos? No nos lo pasamos? ¿Qué nos lo pasamos, tío? ¿Para qué he tenido que hablar? Es que para qué he tenido que hablar. Pero bueno, esto es fácil. Por aquí. A ver. ¿La ¿Apareció? Es que eh, dijimos, mira, por todas partes de pantalla. Entendía por qué otro equipo... De la primer, primer intento estaba mirando por todas partes la ya después de que entraba en una habitación secreta. Uh! había un truco que me encontré, que es que si me si me pongo aquí me va a atrapar. Uh! habéis visto? Uh! trucazo, eh, trucazo. Uf, uh, habían vacíos los ojos, así que esta es la segunda huida de sí, o sea, se llamaba sí también. Será diferente, no sé. Vale, aquí aparece. parece. Estoy listo, chaval. Estoy listo. Estoy listo. Vale. Empezamos con esto. Le adivina cuál es el una... sitio. Vale. cualquier eh, algo. Ahora. Este. ¡Ay, no me equivoqué! ¡Uf! No me equivoqué, no me equivoqué. he ido bien. Uf, bien. No, bro, no, bro, no, bro. había equivocado. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que te quede ahí! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Por fin! ¿Y cuánto ¡Fuiste eh? 92! ¡Fuiste 92! Oh, ¿sí que qué nos lo pasamos! ¡Que nos lo pasamos por fin! ¡Que nos lo pasamos por fin! Vale, eh, sí, sí que está, sí que está... ¡Y sí bueno! Eh, ¡Encontré a la... Vale, esto ya es fácil, ya no había voy a gastar más de esto. Vale, aquí está. Oh oh, aquí no hay. no hay armario. Aquí no hay armario. Estoy muerto. Estoy muerto. Uh, vámonos. No ha aparecido por suerte. ¡Ambus! ¡Ambus! Este, este es más. Este es más complicado. Vale, hay que concentrarse. Y ahora. Ha entra otra vez! Me ha aparecido dos veces. Y ahora la tercera. ¿Ah, no? Ya está. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil, bro! ¿no? Noventa ¡98! siete. ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa ¡No! ¡Que lo consigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es la cien! ¡La última! ¡Ostras! ¿Esto qué es? Vamos, vamos, vamos Otra vez este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El día que repartían las neuronas, este chico pues pilló un atasco y llegó tarde Mira, mira, mira, mira, a mí, a mí, a mí, a mí no, a mí no me hables, a mí no me hables ¿Qué? ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¡NO! ¡NO! ¡Espera! ¿QUÉ? Pero esta parte hay que estar tranquilo Hay que hacerlo tranquilo Hay una armario antes Así que Voy a ir a ese Mario corriendo Pero corriendo, corriendo ¡CORRE! Vale, esto hay que hacerlo, ¿no? siempre, ¿no? Como pierda aquí, me, me, me voy, me retiro. ¡Vamos! Oh, oh, oh, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. De verdad lo voy a conseguir. Tengo que esperar que se vaya. La salida, La salida. Creo que es súper lento Si no, me pilla Me pilla Venga eh, A ver Tengo que hacer Una llave Una llave Ah, vale Pero había una puerta Que no podía abrir antes Creo que es esa Sí, lo vi, esto, esto lo, lo vi que me enseñó. Sí, ten, vale, las 7. Sí, que había que tirar las que se pongan en blanco, en negro. Pues entonces, las que se pongan en blanco las tengo que dar. Vale, 1. Algo le tengo más. 3, 10, 6, 4. Que como venga a ese. 4. Ah, cuatro lo tengo activado. Vale, me falta uno, me falta uno. Uno, siete. Ah, no lo encuentro, no encuentro. Parece que tengo... Ah, cinco lo tengo que activar. ¿En serio? Pues no me he fijado. Vale, vale. Vale, vale. Primera, primera. Son, son tres, ¿vale? Son tres. El truco es poner todas... 9, ahí no. 7, 1, 4. Ese es el no, por favor, que se llene de todo. No, tío. Ah, el 2, el 2. Vale, vale, vale. Segundo. Segundo completado. Tercero, tercero. 5. 6, 9. No me fijaba en el último. Había otro. ¿Verdad? Sí, había otro. 6, 1, 8, 8, 2, 5. Creo que ya está todo, ¿no? No, todavía falta. Falta uno. Vale, vale, es el último, es el último. Vale, Nueve a sí. Lo estoy guiando si lo, lo tengo desactivado, tengo todo bien. Ocho. Bro, tengo todo bien, por favor. Yo creo que la 4 hay que desactivarlo, ¿verdad? Si no, tengo que retroceder. No, bro, no. Vale, para activar otra vez. Vale, se sube porque era activado. Creo que hay uno que me falta. Pero lo tengo todo bien. Lo tengo todo bien. No no, no, no, no. no Tengo miedo, tengo miedo. No, lo tengo todo bien, por favor, que es el último. ¿Se sí. activado? Ah, no. Sí. ¡Corre! Viene, ¿no? ¡Viene! ¡Viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Es aquí, ¿no? Es aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Por fin! Después de horas de juego ¡Horas! ¡Y se ha hecho hasta de noche! No he conseguido No lo puedo de verdad que no me lo creo. Vale. Oh, Dios. Es que estaba nerviosísimo ahí. Pero no lo he conseguido, chicos. Por fin, este sufrimiento se ha acabado. ¿En serio, bro? No me dejes ir a continuar. Es el tiempo que hace... No, me por favor, no, bro. Aunque está muy bien el juego, ¿eh? A ver. Lo sabía, tío. Estoy con esto medio feliz. Medio empadado, no sabéis lo que me ha costado y encima va a continuar pero también estoy feliz porque ha sido un buen juego, eh, muy buen juego espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like si os ha gustado, suscribiros y chao The bumper you with the make